Varias obras fueron inauguradas este jueves por la alcaldía de San Francisco de Macorís, entre ellas un parque en la urbanización Caonabo con un costo de un pesos. Donde ya esta comunidad de la Caonabo va a tener pues, la oportunidad de recrearse con su familia, de hermosear todo el entorno y de elevar su plusvalía el ingeniero Moisés fue quien se ganó esta obra, fue pues, solicitada,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 ...en su vía y que deteriora a cada momento todo lo que se pueda hacer. Además fue entregado un centro comunal en el sector Gregorio Luperón... ...de esta ciudad de San Francisco de Macorís... ...con un costo de 1.363.000 pesos. Yo hablé con la comunidad, que, que por lo menos me hicieron eso Solay... ...que yo sé que después nosotros ya teníamos una mala facilidad... ...para poder seguir, para seguir arriba, con la ayuda de, de, de nosotros por lo menos los gobernantes de aquí de aquí. Dando la comunidad de Duarte, Dándole las gracias a la calle y a la comunidad también, eh, el club que está por aquí, que es el compañero que siempre está al lado mío, para también dar las gracias por parte también de la, de la iglesia. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.